Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Miren, vamos a ver esta imagen. Dice, Gloria criticaba sin asomo de maldad. Era como la maestra de mente que muestra un camino a seguir. Bueno, vamos a hacer una cosa. Relean de nuevo esto. Pongan pausa y traten de, después cuando volvemos se van a dar cuenta en las soluciones, muéstrenme cuáles son las dos palabras consecutivas que hay que eliminar de acá. ¿Ok? Bueno. Muchachos, ya están ahí, de nuevo pusieron pausa. Descuerdan las palabras, se la digo yo, ok, se la digo yo. Miren, son estas dos que están acá. Ahí está. Ya mismo le hacemos una buena tachadura. Y ahí tenemos Gloria criticada sin asumo de maldad. Era como la maestra Vemente que muestra un camino. Listo el pollo, ya está. Esto les aseguro una cosa. No lo descubrí yo, eh. Confieso que lo descubrió María Rosa Iglesias y me dice, sos buen maestro, porque lo descubrió ella sola esto, yo no lo había visto, así que bueno, pulgar arriba esta vez para María Rosa, ¿eh? hasta pronto amigos, ah, y sepan esto, si ustedes dijeron que estas son las dos palabras que había que eliminar, quiere decir que están muy pero muy bien encaminados, hasta pronto.